No me había sentido tan latino desde que Maná y Prince Roy habían sacado el verdadero amor, perdona Y luego de haber superado esa ronda después de, no sé, 10, 15 años Viene Rosalía y contraataca nuevamente con la fama Una española que nos invita a reconciliarnos con todos nuestros ritmos latinoamericanos Así que el día de hoy vamos a estar hablando pues de Rosalía Les voy a estar dando mi punto de vista Vamos a tener una pequeña review de todo su álbum Motomami <música> que son como los ritmos y de cierta manera la apropiación cultural que tiene Rosalía. La definición del álbum es sencilla, es algo simple, pero que funciona. Y bueno, ya que tomamos este tema de la apropiación cultural, es que nadie se está quejando de que Rosalía es española y que haya tomado ritmos americanos, que... ¿Quién defendería el reggaetón en estos tiempos, verdad? Y existe mucho hate hacia este ritmo por parte de todas las personas, y esto más que todo tiene que ver con un clasismo interno que tienen. Yo crecí con ritmos como boleros, baladas, eh, incluso el pop latino o la, o la música clásica que moldearon esa personalidad introvertida y altamente sensible que tengo. Que cuando escucho el no siento esta apreciación a este juego con tantas emociones por lo cual pues no me agrada demasiado escucharlo. Esa es mi excusa, ¿cuál es tu excusa? Pero de todas maneras igual se disfrutan algunas de sus canciones. Y bueno, de igual manera que los gringos odiaban el rap porque se generó en barrios pobres, muchos de los latinos igual odian el reggaetón porque sus orígenes igual son en estos barrios pobres que nadie les presta atención. Y claro, de esa manera muestran el clasismo hacia la clase social pues, más pobre que tenemos en Latinoamérica, que de hecho es la mayor que tenemos. Bueno, pero aún así, con todo este hate, ¿sabes? Es el ritmo que más ventas ha tenido de los ritmos latinoamericanos Y que siempre está en el top de reproducciones de todo el mundo Y le tiran hate porque dice como Ah, es comercial, es que simplemente lo hacen cometer y no sé qué más y No sé cuánto, bla, bla, bla, bla, bla Pero aún así, ahí está, ¿saben? O sea, no importa todas las críticas que les den Ahí está el reggaetón Y siguen vendiendo de eso Y van a seguir vendiendo Y creo que nunca se va a acabar y bueno, pero con Rosalía pasó algo muy muy interesante Que si lo pensamos de una manera como macro eh, No es diferente a lo que ha hecho con Malamente Ella es de España y estudió flamenco Así que cogió el flamenco, lo destruyó y lo fusionó con otros ritmos Para tener algo refrescante y algo digno de, de ella ¿no? Son las propuestas que ella presentó y bueno, de esta manera dijo, pues ya me cansé del flamenco, nos vamos a ir a América, vamos a tomar los ritmos de América, lo vamos a destruir y lo vamos a fusionar en algo que pues a mí me guste y que yo pueda proponer algo nuevo, algo ideal, algo refrescante a la industria musical. Es exactamente lo mismo, por ahí no hay por dónde perderse, ha hecho exactamente lo mismo, o sea, es la misma técnica. Ahora, hablando directamente del reggaetón como tal, que siempre tenemos la letra súper explícita, el dembow, este ritmo repetitivo y demás. De ahí simplemente lo ha cortado, lo ha hecho lo más simplista posible al tener este ritmo repetitivo y simplemente su voz. Y muchas de las canciones de hecho, que son de reggaetón que están en el álbum no son explícitas. Y es como... Hmm, hmm, raro, reggaetón que no esté explícito... Pero uno de los elementos que más rescato de todo esto es su voz. Porque pues, la voz de Rosalía es una de las mejores voces que he escuchado. Y, y su técnica vocal que hace que convierta su voz en un instrumento más es realmente magnífico. Y es, o sea, es algo realmente refrescante al escuchar este tipo de canciones. Y ojo que, es el, que el reggaetón no es el único que está dentro del álbum para personas que son... Como yo, que no les gusta estas canciones muy estruendosas, Rosalía nos toma de la mano y nos dice: Ven, te voy a enseñar otro tipo de reggaetón que te va a gustar. Y de esta manera te concilias, digamos, con estos ritmos que son latinos, que, bueno, sí habrán nacido en Panamá o Puerto Rico, allá por los 2000. Pero aún así, cuando nos ven a nosotros, eso ya es parte de nuestra identidad de latinos, ¿saben? Entonces como una pequeña reconciliación con eso y dejar de lado un ratito tu clasismo y disfrutar, disfrutar las canciones y la letra y todo y bailar y lo que quieras. disfrutarlo deja tu clasismo un rato, ¿sabes? Y bueno, vamos a comenzar con la primera canción. Bueno, Saoko es explícito en algunas partes y es un hip hop reggaetón asimétrico, lo cual me causa mucho conflicto poder entenderle. Desde todas las canciones que siempre son asimétricas Siempre me va a costar mucho entender Porque claro, por ejemplo en Hentai Tenemos esta letra que dice Te quiero ride como mi bike Hazme, un, hazme un tape modo spike Tenemos estas cuatro líneas Y tenemos bike eh, Estas rimas son cuatro líneas Entonces todo es simétrico Pero en cambio saoko, es esta, estas Estas frases son muy asimétricas Que me cuesta bastante agarrarle el hilo Y la rítmica como tal aunque sí funcionan, realmente funcionan, es como si metiéramos a hacer una canción, digamos, podríamos tener tres versos cada una con cuatro líneas. Cuatro, cuatro, cuatro serían doce. Eh, pero en este caso, por ejemplo, Saoko se despoja de eso y tiene dos, dos versos, cada uno de seis y seis, que completan el doceavo, digamos, del cuatro por cuatro que tiene que tener. Es algo loco, es algo... En, es algo que siempre le ha admirado al, al reggaetón, esta forma asimétrica que tienen del hip hop ordinario o común, digamos que siempre tenemos, que es como todo asimétrico y todo tiene que rimar. Entonces esto le da frescura, no es algo que haya inventado Rosalía, es parte del reggaetón mismo, digamos como del actual. Pero ahí está, igual la letra y todas las referencias que hace como a Troya, eh, igual sobre su transformación, eh, ella es una mariposa, entonces está transformando. E igual que tiene que ver con su música y con ella misma. Con ese piano de fondo y con la voz de Rosalía que te dan directamente al clavo y tocan en lo más profundo de tu alma y te hace estremecer, ese reggaetón, yo no lo puedo creer, en serio. Y eh, al principio de la canción te ponen un modo así bien triste, melancólico, pero hay una parte en donde viene el ritmo reggaetón así con fuerza y te quita de ese mood y te pone como un poco más alerta. O sea, te pone en modo motomami, ¿sí? Justamente cuando dice, ya no te quiero como antes, Ahí es como, eh, no solamente la letra tiene sentido, sino que también el ritmo ayuda a decir, ya no me siento así como me sentía. Aunque el principio de la letra igual no tiene nada que ver, pero ese es el mood que yo le doy. ¿Saben? Como este sentimiento así como, oh, recordando los, los anteriores tiempos este, contigo, que te amaba y no sé qué más. El principio de la canción no dice eso, sino que se siente así. Pero cuando comienza el reggaetón duro y puro, ahí es como modo mami. Muy buena Interpretación. La verdad me gustaría escucharla en su versión acústica, simplemente con el piano. En, en el modo así como triste y melancólico, toda la canción eh, y así. Es una cosa. Mía. La fama. En ese video tardé un poco en darme cuenta acerca de eh, que la fama, que es algo intangible, se personifica en Rosalía. Y a partir de ahí, y la bachata y lo demás, la letra y el video, realmente van unidos. Es como, ten cuidado de la fama, porque si no, te va a cuchillar. Y básicamente, la cuchilla de Weekend no hay mucho de qué perderse. Pero aún así, tenemos que hablar de la bachata misma y cierta fusión que tiene con el flamenco. No hay en el ritmo, sino en el baile que realiza Rosalía en el video, como tal, cuando hace esta cosita así. que Es muy característico de ella, pero también como del flamenco, ¿saben? Cuando pues bailan así. Eso. Al principio, cuando lo estaba escuchando, creí que era Prince Roy el que estaba cantando, no The Weeknd. No sé por qué estos manes cantan realmente similares si los escuchas en español. Aparte, el chop, o sea, el ritmo que le pones es esos chop, que es la, es la voz misma de Rosalía, pero en el, en el ritmo es de es muy hipnótico, realmente funciona Aparte, eh, toda, la, toda la canción como tal está construida como una bachata original Digamos que podríamos escuchar de Prince Roy o de Aventura Está como súper bien, súper cool Lo único que no me cuadra, y aquí es como la letra, la simetría nuevamente Que se presenta, al menos en el coro eh, Cuando dice, sabes que será celosa, yo nunca le confiaré Si quieres duerme con ella, pero nunca la vayas a casar es um, no me cuadra o sea es lo único que no me cuadra realmente no me no me gusta por la simetría que se presenta usualmente uno quiere que las canciones se animen, pero entre celosa y cazar como que no hay mucha simetría no, no sé no me no me termina de agradar como tal realmente es lo único pero después el resto 10 puntos. Bulerías. Este es un estilo flamenco, es uno de los palos del flamenco, que ahí no nos vamos a meter mucho uno porque yo no soy experto en flamenco y no quiero que me funen. Eh, pero lo que sí, sí les puedo decir que sí estoy investigando un poquito, eh, es que normalmente el flamenco como tal viene de los gitanos y este flamenco son canciones que reflejan la lucha de los gitanos, de este pueblo gitano como tal, ¿no? Ahora, qué es lo que me gusta de eso es que justamente en bulerías estamos hablando de una lucha, de una gitana que en este caso sería Rosalía, es la lucha de ella y nos cuenta exactamente qué es lo que ha pasado. Nada, o sea, es realmente muy bonito y igual es unas canciones como para llorar y ser emotivos. Chicken teriyaki, teriyaki, <ríe> chicken teriyaki es un ritmo repetitivo, creo que es simplemente un sonido, ese pin, pin y ya y la voz de Rosalía. Dos cosas. Y funcionan. Demonios, ¿cómo funcionan? Si te lo ponen en la discoteca, te pones a bailar. Y no está resonando entre, oh, la letra, o oh, el ritmo, no sé qué más. Realmente funciona. Es como que ese ritmo es lo suficientemente estruendoso para eh, complementar, digamos, ciertos espacios vacíos que podría tener la canción de un reggaetón. Pero no se sobrepasa. O sea, realmente está como justamente en la línea. Eh, Parando no tapar la voz de rosalí para que suene bien, o sea, para que no sea uh, agotador escucharlo. Hentai, hay una cucaracha en mi cuarto. <risa> Yo lloro con esta canción, hago mares de lágrimas con esta canción, no puede ser, porque es realmente hermosa. <risa> Y aunque su letra es realmente bastante explícita e implícita, digamos, pero realmente cómo lo canta y esta balada es así como que romántica y sensual, ¿sabes? Y de hecho esto es algo sí ya muy... Rosalía el utilizar un, un ritmo, por ejemplo, de balada que es como muy bonito y tranquilo y que usualmente se habla como del amor y, o el dolor y demás, pero aquí estamos hablando del sexo. De una manera como implícita. Y aquí tenemos otro elemento, por ejemplo, del de reggaeton. Es como que tomamos la letra explícita y o implícita y lo sumamos a una balada a ver qué tal. Y ahí tenemos a Hentai. ¡Maldita canción hermosa! ¡La amo! bizcochito bizcochito es una de esas canciones que se les pone a los niños en las fiestas infantiles. ¿Saben? Literalmente. Dice... Tararán, tararán, tarán, tarán. O sea, se la pondría eh, a, a, al, al cumpleañito de mi sobrino. Porque es eso, es eso. Aunque sí, igual tenemos la misma relación con gente de que tomamos una letra explícita para ponérsela ahí. Es como esta canción de hacer g, ¿saben? Que toditos las cantábamos, aunque no sabíamos qué decía, pero toditos cantábamos hacer g. Es Casi lo mismo con bizcochito, Aunque aquí sí se entiende más lo que, lo que quiere decir porque está en español. <risa> El 3M15 parece una canción de inteligencia artificial por, el, por los sonidos que hay. Y bueno, esa es una canción tipo balada, igual otra canción para llorar con una letra realmente terrible y dolorosa, pero que me encanta bastante. Es como, wow. Te, o sea, te pone a pensar muchísimo. Motomami. Yo tengo un serio problema con Motomami, la verdad. Aquí se los digo. Y es que... ¿Por qué tiene que durar un minuto? ¿Por qué no cinco ¿Por qué no diez? ¿Por qué uno? Me deja con las ganas. Es la única queja que tengo. Porque después todo excelente. ¿Pero un minuto, rosaría. ¿En serio? ¿Un minuto? Ahora vamos con Diablo y aquí vamos a retornar un poco a la parte de Sabó en donde habla de la transformación. En Diablo habla de lo mismo de que la noche a la mañana ella no ha cambiado. Pero si no tomamos de referencia los álbumes como El Mal Querer y Mot Mami, vemos canciones entre medio que ella ha lanzado en colaboraciones creo que la más representativa es Con Altura. Entonces vemos que este cambio ha sido progresivo, o sea, realmente a Rosalía le ha gustado bastante el ritmo del reggaetón, entonces quería incursionar en eso, entonces no es como que hizo un salto enorme, sino que se ha venido gestando, en ese sentido es como una mariposa que, que está en su capullo y se ha venido gestando en la parte de reggaetón para entenderlo, para estudiarlo y para hacer estas obras, ¿no? Y este, aunque es un reggaetón como tal, no se siente así. Y, o sea, se siente como balada, tipo Candy, ¿sabes? Eh, y que funciona muy bien. Y es como, igual, te pone a pensar un poco. Yo sé que las canciones de reggaetón realmente no son para eso, eh, pero... Rosalía, digamos, o sea, rosalía, desconstrucción y fusión de muchos otros elementos en, en, un, en un estilo, entonces Me encanta, o sea, ese, este tipo de reggaetón es como, me encanta bastante, ¿sabes? O sea, Delirio de grandeza, Delirio de grandeza es un cover, es un bolero que está muy bien ejecutado Muchas canciones no me gustan con trompeta, pero creo que aquí realmente le han atinado bastante Aparte es un ingeniero de audio Excelente, ese está fusionado con un hip hop reggaeton, más o menos, como a la mitad, casi al final de la canción Y Rosalía igual canta sobre esa base en el mismo ritmo de voleo De nuevo, deconstruyendo y fusionando ritmos, Rosalía, y suena muy bien Y pues nada, a ver, la canción igual está para llorar, como siempre Y el vocal o la vocalización que tiene Rosalía al cantar este voleo es súper genial Cute ¿Qué es una samba que tiene como elemento del hip hop y el reggaeton, tal vez? La voz gruesa, porque aquí es donde Rosalía engruesa más su voz. Y normalmente las sambas no son así, ¿no? Las sambas tienen un timbre de voz más elevado. El timbre elevado usualmente eh, nos ah, influye más energía, más emoción, y queremos bailar, etcétera, que es el, el, el foco de la samba. Pero igual la samba está mezclada con una balada como a la mitad de la canción, que le funciona muy bien esa transición. Es como hacer un mixing de, de dos canciones, un mashup uh, de esto y realmente le funciona. Como un Igual es una balada muy, muy triste que te hace chillar. Si no lo puedes tener, lo tendrás que soltar. Solo el amor, con amor se paga. Nada te debo, no me debes. ¡Nada! ¡Pero qué letra más hermosa! Un segundo, necesito, necesito llamarle a mi mejor amigo porque me están dando ganas de hablarle a mi ex y mi mejor amigo me tiene que detener. Un segundo, ya volví. Ok, ya volví. Ah. Pero en serio, esta canción es para estremecerse. Y miren, que yo no esperaba tantas canciones así que me hagan llorar, porque todo el mundo decía, uh, que el reggaetón, que no sé qué más, que Rosalía se hizo comercial por este tema del reggaetón, ¿saben? Que ya lo hemos dejado claro al principio del video. Ajá. Pero aquí tenemos balada tras balada, canciones lentas, reggaetones lentos, que no parecen reggaetones, que a mí me estremecen bastante. Y yo siento que estas, este tipo de canciones, por ejemplo, que son para estremecer el alma, para pensar un rato, para llorar en tu habitación, a, a, a tu almohada, no son del tipo comercial. Yo esperaba otra cosa O sea, vine buscando cobre Pero encontré oro La combi Versace La combi Versace es la única canción que realmente no puedo soportar Y todo lo que tenga relacionado con Versace En, en todo caso Pero eso más es un problema psicológico mío Que no lo voy a hablar aquí Ya les dije a ustedes, ¿qué les pareció la combi Versace? Me cuentan en un comentario Por último tenemos a Sakura Esta canción Es una balada igual así como muy de culto, ¿sabes? Así es como una eminencia, aparte con la voz de rosalía y el ritmo que se le da, es genial. Aparte las tonalidades, los tonos que da su voz se van para otro lado. Piensas que, que va a llegar simplemente hasta ahí, pero no hay el leo mucho más y se va y se pierde. Y tú dices, what the fuck, ¿qué ha pasado aquí? Y es una maravilla. Flor de Sakura. Transmite igual este tipo de dolor, ¿sabes? Es como que la Flor de Sakura simplemente dura unos días. Entonces, así igual que la fama dura unos días, puede ser que ella, o sea, Rosalía, dure solamente unos días, quién sabe. Y así. Y pues bueno, ese es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. ¿Qué me dicen del nuevo álbum de Motobamier? ¿Era lo que ustedes esperaban? ¿No era lo que ustedes esperaban? ¿Qué piensan de todo esto? ¿Realmente les ha hecho llorar todas estas canciones? ¿Cómo me lo ha hecho a mí? Porque yo sí chillo demasiado. Y me pueden dejar sus comentarios en la parte final del video. Pueden darle like a este video si les gustó. Y pues me pueden seguir en mis redes sociales. Si tienen algún tema interesante que cual quieran hablar, pues me dicen. Recuerden que igual tengo mi podcast en donde hablamos sobre literatura y demás... Y pues les invito a que vayan a escucharlo por allá.